El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte aplazó este lunes el inicio de audiencia preliminar en caso seguido a Denzi López, acusado de herir de bala a Víctor Alegría, alias Nino Alegría, durante incidente registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ah, en la medida de hoy lo que pasó fue que se aplazó la audiencia con la finalidad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 y que ese joven será eh, sancionado, como establece la ley, con una pena de 30 años para esos casos. Recordamos que el mismo tribunal ratificó el pasado miércoles prisión preventiva a Denzi López por tentativa de homicidio contra Nino Alegría. Continuará cumpliendo medida cautelar luego de que la jueza Isolina Contreras, en su decisión manifestara que no existen nuevos presupuestos que ameriten la variación de dicha medida.